Bueno, básicamente hemos dividido el, el, el Meetup en cuatro bloques más o menos temáticos. Lo que pasa es que la diversidad de los proyectos nos van a complicar un poco que sean temáticos del todo, pero vamos a ir dando palabra. Eh, también el orden, no, no, o sea, no, eh, básicamente es por orden de haberos inscrito dentro de cada uno de los bloques. vale. Va a haber un primer bloque sobre test diagnósticos, un segundo bloque sobre otras técnicas de detección, quizá más de seguimiento, o, y un tercer y cuarto bloque con otras iniciativas de, de, de otra índole, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nada, simplemente decir que lo excepcional de la situación que vivimos pues, hace que, que hagamos cosas excepcionales como esta, lo que no quiere decir que no sean útiles y que podamos seguir haciéndolas en el futuro. Se han inscrito 70 personas, de las cuales 30 son proyectos, así que muchísimas gracias y vamos a ir comenzando y os voy a ir dando la voz, ¿de acuerdo? Eh, primero me gustaría que, eh, comentar simplemente que desde Vircel, que no se han podido incorporar a la reunión, están desarrollando, pues por una parte ya llevan vendiendo casi desde el principio el kit de RT-PCR y además tienen otro producto que es para el transporte de las muestras de, de virus. Simplemente que lo tengáis en cuenta, Vircel ahora mismo está trabajando para el gobierno de España y, y simplemente pues, eso, que están, están tan a tope que ni siquiera se han podido incorporar. Voy a dar la palabra a Asunción Olmo, de Máster Diagnóstica. Asunción, ella está intentando también desarrollar un kit de RTPCR, además de eh, otro kit que ya tenían, eh, poder eh, incorporar este, este diagnóstico del COVID. Asunción, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Aquí, por aquí ando. Buenos días, buenos días a todos. Eh, sí, yo ya había estado en contacto con con Oscar para transmitirle un poco en qué estábamos, en qué línea estábamos nosotros trabajando. Solo como empresa de diagnóstico tenemos una serie de, de kits para diagnóstico de diferentes patologías infecciosas que se basan todas ellas en PCR multiplex, no es PCR real time, sino es una PCR multiplex que cubre eh, de forma, eh, cu cubre grupos de patógenos eh, por síndrome, no por, por infección. Y dentro de, de estos kits que ya tenemos comercializando actualmente en el mercado, teníamos uno tenemos uno que cubre un panel de patógenos responsables de eh, infecciones respiratorias agudas, cubre tanto virus como bacterias. Teníamos los otros coronavirus que hasta ahora estaban estaban descritos y ahora mismo estamos trabajando en ampliar este, este kit e incluir el, el, nuevo, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, a, a nuestro panel. Y por otro lado, viendo que eh, por la emergencia sanitaria, el panel multiplex en este momento no es prioritario, puesto que el 90% de los escrinados van a ser positivos para el coronavirus, aunque no es nuestra línea de desarrollo, porque nosotros no trabajamos en test de, de real time, pero sí que hemos puesto en marcha de forma excepcional y, y rápida el desarrollo de un, de un kit también para, para real time, ¿vale? con objeto de poder cubrir también las necesidades eh, inicialmente de del, del, la sanidad nacional, ¿no? que vemos que nos están continuamente preguntando si tenemos disponibilidad. Entonces, el, el kit está ya en fase de ser validado y a falta de recibir algunas materias primas que dificulta bastante el poder avanzar. Y contamos con tener disponible en un plazo máximo de dos semanas pues como mínimo 50.000 test, ¿vale? Para poder ofrecer a, la, a, la, a las instituciones sanitarias a, al menos nacionales que lo están reclamando, ¿de acuerdo? Contamos con el apoyo de, de hospitales para la validación y del Centro Nacional de Microbiología del Carlos III, porque obviamente necesitamos muestras positivas. Pero bueno, están colaborando, la verdad que muy bien y agradezco de, de, toda la, la, la predisposición y, y colaboración apoyo que nos están dando, porque no son momentos tampoco para ellos de pararse a esto, pero muy bien. Y nada más por mi parte. Muchas gracias, Asunción. Cuando vayáis hablando, si queréis activar vuestra cámara, incluso si queréis compartir alguna información, podéis compartir también la, vuestra, vuestra pantalla. ¿vale? Pues pasamos al siguiente, eh, Rocío Aguilar Quesada, de Biobanco, que también está con un tema parecido. Rocío, adelante. ¿Me escuchas, no? Sí. Vale. Bueno, bueno realmente nuestro papel como Biobanco el eh, de la sesión de, de muestras biológicas para, por ejemplo, comentaba antes la, la persona que estaba interviniendo, ¿no?, pues para vehiculizar las muestras positivas a la, no solo a las empresas, sino también a los centros de investigación para que puedan desarrollar los proyectos. Eh, nosotros estamos trabajando también con Consejería de Salud un poco para ver qué manera hay de, con garantías de calidad y de seguridad de hacer llegar esa muestra a los proyectos de investigación y cuáles deberían de ser ¿no? esos circuitos de salida de las muestras. Entonces, bueno, simplemente realmente no, nuestro papel es de plataforma de servicios para la investigación y, y en eso estamos trabajando ahora mismo, en un poco en, en resolver la porque claro, también las circunstancias sean un poco excepcionales, pues la cooperación que normalmente eh, tenemos en los en el ámbito asistencial, pues bueno. Ahora, por la sobrecarga de trabajo y las circunstancias, pues, un poco se ve mermado toda la parte de, de, de, de gestión de muestras biológicas para investigación, pero obviamente no puede estar, quedar relegado, ¿no?, porque tenemos que avanzar también en este, en este ámbito. Entonces, bueno, pues, hay, de hecho, ya investigadores, empresas que se están poniendo en contacto con nosotros para hacer la solicitud de las muestras y todas las la gestión documental de, para pasar los proyectos por los comités de ética, etcétera Y, y bueno, estamos tratando de resolverlo lo, lo antes posible. Entonces, bueno, le iremos dando respuesta a cada uno de ellos conforme vayamos viendo la manera de hacer eso de la mejor manera posible. Eh, no sé si está en la sala Antonio Osuna, del de biotecnología de la Universidad de Granada. Ellos hace unos años ya desarrollaron eh, anticuerpos frente a proteínas parecidas en 2006 y tienen un artículo. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿me oís todos? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a poneros pan en pantalla completa el trabajo que nosotros publicamos, que fue en el año 2006 sobre la otra epidemia que hubo del SARS-CoV. Esto lo hice en una, lo hicimos junto en colaboración con Biomerie, León. Eh, aquí lo que hicimos nosotros son una serie de proteínas recombinantes. Eh, por una parte, las proteínas que van ligadas a, a la espina, al spike, las proteínas de spike, las cuales eh, hicimos dos recombinantes con uno, que denominamos como S1 y S2. Y por otra parte, hicimos eh, proteínas recombinantes de la nucleocapsida, que como sabéis, son las que interfieren directamente con la producción de interferón por una parte, y por otra parte eh, eh, son eh, bueno responsables en cierta manera de los daños, porque se ligan a unos determinados eh, dominios que tienen las proteínas celulares. y Entonces son responsables de la pérdida, digamos, en cierta manera, de linfocitos que se producen. Eh, la propuesta nuestra es producir estas proteínas recombinantes, hacer posible glicosiladas, como son eh, las que van en, la, en las proteínas la proteína S, eh, hacerlas tanto en células de insectos como en levadura, en, en Pistia pastori, y por otra parte, validar estas proteínas. En el trabajo anterior nosotros pudimos comprobar que, mientras que la S eran unas proteínas muy eh, claramente eh, utilizables para diagnóstico, la proteína N, o sea la de la nucleocapsida, no lo era. Entonces lo que proponemos es eh, producir estas proteínas, intentar validarlas por método de estadístico que se encuentren debajo de las curvas ROC para que puedan tener una validez en el diagnóstico y, eh, ponernos a, y validarlas en función de una serie de sueros de enfermos que estén actualmente eh, pasando la enfermedad o que hayan pasado la enfermedad y dentro del rango de aproximadamente unos 15 días, y compararlo con eh, personas sanas de hace dos años, con objeto de que no hubiera, y si es posible, anteriores incluso a sueros de antes del 2005, para que no hubiera ninguna posibilidad de reacción cruzada con otro coronavirus. Eh, es todo. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Antonio, a ver, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algo, eh, también quería decir una cosa. Tenemos una propuesta eh, de hacer un proyecto conjunto junto con el grupo de química orgánica que dirige Francisco Santoyo, en donde estos antígenos recombinantes se podrían ligar a nanopartículas. En nuestro caso, en concreto, proponíamos en un principio en ICOM Matrix, o, y junto con ellos, con los de química orgánica, que ahora Fernando quizás pueda hablarlo, o Javier Jaramillo. Eh, ligarlo a una ultra nanopartícula, que es eh, de, de, de sintética, en donde son, a su vez son fluorescentes, con lo cual estos antígenos recombinantes podrían utilizarse en sistemas de chip diagnósticos por mecanismos de estos, por eh, microfluídicos. Nada más. Perfecto, muchas gracias Antonio. Deja de compartir pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos conectar ahora con Ana, que ya parece que sí que nos escucha. Ana Camacho. Hola, ¿Cómo? Ana Camacho de RECOM. Hola. Hola, sí, muy buenas. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Eh, voy a compartir, ¿vale? Sí. Compartir. Estoy a Ya te vemos tu pantalla, Ana. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya, sí, ya, ya vemos tu pantalla. Vale, vale de acuerdo. Voy a abrirlo. Bueno, en principio voy a ir presentándome. Eh, soy Ana Camacho, directora de la empresa Recomparete. Nosotros estamos enfocados en el diseño y la producción de antígenos recombinantes, eh, enfocados al, al diagnóstico de enfermedades infecciosas y, por lo tanto, eh, sacar antígenos recombinantes del COVID-19 ha sido uno de, de nuestros principales eh, focos en estos días. Eh, nosotros llevamos trabajando en esto desde enero, en cuanto vimos que había salido la secuencia del virus. Y bueno, al analizar, al analizar la secuencia del virus se ve claramente que eh, el, este virus, eh, el SARS-CoV-2, es un, vamos, el 98% idéntico al SARS-CoV-2 del outbreak de 2003. Eh, sin embargo, eh, ahora mismo, en la pandemia, en la urgencia de la pandemia, eh, desde nuestro punto de vista, eh, el objetivo no es la discriminación entre SARS-CoV-2 de 2003 y de 2019. En realidad, lo que buscamos es una detección rápida. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mejor. Por lo cual, nosotros hemos desarrollado, desarrollamos en su momento, para alzar coronavirus del brote de, de 2003, eh, proteínas, varios fragmentos de la proteína del nucleocápside y también de, de la proteína de las estículas Las hemos ofrecido a clientes nuestros en Estados Unidos y realmente, hasta que, hemos, hasta que tengamos el covid ellos están usando el de break de 2003 porque en el caso de la nucleocápside es 98% idéntica y realmente su objetivo es detectar el coronavirus de la pandemia. Eh, este es un alineamiento con la nucleocápside de ambos, el, el de 2003 y 2019, y las diferencias eh, son realmente muy bajas. Seguro que existe una reacción absolutamente clara. Sin embargo, nosotros también estamos desarrollando eh, antígenos específicos del COVID y para eso nos movemos eh, sobre la proteína de las estículas. Eh, probablemente va a ser lo primero que encuentra eh, la inmunidad celular cuando entra el virus y, y yo creo que va a ser efectiva para detección de IgM. Por otra parte, nos vamos a enfocar en el electrodominio S1, que es el que se une al, al receptor los mientras que el S2 está bastante más embutido, más cercano a la membrana, está menos expuesto. Y dentro del de receptor S1 nuestra intención es eh, dividirlo en dos regiones eh, para así eh, dividir la, las fuerzas, el, el, el dominio amino-terminal y el dominio carboxilo terminal el dominio minoterminal que está más relacionado con la unión a receptores glicosinados y el terminal que está más relacionado con la unión a receptores de naturaleza. Proteica. Actualmente tenemos estas, estas proteínas ya producidas en Escherichia coli. Hemos visto que son proteínas eh, extremadamente insolubles y lo que queremos es pasarlas a, en su producción a Pichia pastori ya que el folding es mucho más eficiente y estas, estas, esta parte del ectodominio S1 es muy, muy eh, dependiente de, de un folding adecuado. Para, pensamos que va a presentar varios epítopos conformacionales que dependan mucho de la conformación. Entonces, eh, nuestro objetivo es eh, producir esta proteína del pique pastori, bien eh, eh, los, los, dos, los dos dominios del ectodominio 1. Por separado o bien unidos, incluso no descartamos unirlo con la nucleotápside y eh, producirla con eh, biotina, de manera que tanto la proteína, eh, por así decirlo, desnuda como la proteína biotinada puedan hacer un par eh, de proteínas que pueden ser utilizadas en distintos formatos de, de las diferentes plataformas que hay en el mercado, tanto para detección de IgG como para una captura, para detección de IgM, para unión a nanopartículas, incluso para detección de IgG más IgM en, en sistemas de, de un sandwich de doble antígeno. Y esto es todo. Este es el proyecto en el que estamos embarcados. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Ana. Eh, deja de compartir pantalla y vamos sí. a seguir con Juan José Díaz Mochón, sí. de la empresa destina genómica. Ellos tienen una tecnología para detección directa de, de, de ADN y rn de forma específica y nos quieren hablar de ella. Juan José. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola a todos. Muy buenas. Eh, para empezar, Destina no, no está ahora mismo desarrollando uh, ningún proyecto activo, uh, simplemente evidentemente ante la emergencia sanitaria en la cual estamos, pues hemos... Lo único que podemos hacer ahora mismo es intentar ver cómo nuestra tecnología puede ayudar y cómo nuestros um, equipos que tenemos ahora mismo en, en el PIC pueden ayudar a toda esta situación. Para empezar nosotros con nuestra tecnología, lo que hacemos actualmente, para que todo el mundo lo sepa, es eh, cuantificar eh, RNA muy pequeños, los microRNA, que son muy pequeñitos, y los cuantificamos de forma directa, de tal forma que hacemos como una una especie de lisa, actualmente lo hacemos con, con suero o con, o con plasma y, y actúa muy bien porque cuantificamos directamente sin necesidad de hacer la extracción de la RNA o de convertirlo a CDNA o la, la PCR final. Esto nos no viene muy bien para cuantificar, en particular tenemos un producto, un kit que están usando todas las empresas farmacéuticas en, la, en la fase del desarrollo de fármacos porque es un marcador muy específico del hígado y eh, funciona muy bien. Eso ha facilitado pues, todo el, el, el flujo de trabajo eh, y se hace muy similar a, a cualquier Inmunacell. Eh, nos hemos integrado con plataformas muy conocidas de 6 como la plataforma de Luminex por lo tanto, igual que se cuantifica una proteína, muy parecido a lo que Ana acaba de presentar, pues se puede cuantificar un RNA. Eh, la compañía no está enfocada en la parte del y cuando uno ha pillado todo esto, siendo pequeñita, no tenemos una capacidad de ejecutar. Lo único que podemos hacer en este momento es intentar ver qué tipo de cuellos de botella la tecnología podría resolver. Vemos con mucha preocupación el problema de los reactivos a nivel mundial, porque evidentemente la, el 99% de las empresas actuales se basan todo en lo mismo, por lo tanto no hay una diferencia en el mercado, y pues bueno hay problemas de kit de extracción de RNA, hay problemas de, de acceso a, a primers de, para hacer las PCR, porque todo el, mundo, todo el mundo lo quiere, y sabemos que los gobiernos están obligando a la empresa a no vender fuera, y cuando corta el mercado del americano y de los alemanes, pues el mundo se colapsa. Entonces, la solución, una de las soluciones que Destina pudiera proponer sería evitar parte de este workflow e intentar hacer una cuantificación de una, del RNA del virus de forma directa, como hacemos con el microrna RNA-122. Como decía, nosotros no tenemos ninguna capacidad actualmente, más allá de producir nuestros reactivos, que eso sí lo podemos hacer, pero todo lo que sería el desarrollo posterior. Uh, no, no podemos, no tenemos ni fondo ni capacidad actual para hacerlo. Por lo tanto, estamos trabajando con, con empresas socias, sobre todo las empresas de las plataformas, en el caso de Luminex, uh, para ver cómo podríamos hacer esa prueba de concepto, que evidentemente no estaría para esta primera ola de la pandemia, uh, sino que pensamos que en una segunda ola uh, se podría hacer. La, la proposición que nosotros hacemos... En, contextualmente, es cuantificar del fluido de biológico, del barrido de saliva o de la nariz, eh, cuantificar si está o no está el, la secuencia del virus eh, de forma directa, sin, como digo, sin hacer la extracción del ADN o sin hacer su conversión al CDNA y posterior a, a QPCA. Um, eso es posible y un poco también como decía Ana volvemos a lo mismo en términos de sensibilidad cuántas copias podemos contar y ahí es un poco eh, la gran duda que puede haber aquí eh, en el sentido de eh, cuántas copias podemos contar y ahí sería te tecnológicamente en la parte de la viabilidad sería la gran pregunta hay distintas plataformas que incluso dentro del parque la plataforma de, de Master que es la colorimétrica que se ha integrado uh, con éxito anteriormente. Podría ser, pero nuevamente, pues dependería de la sensibilidad de cómo contar. Como digo, Destina propone esta solución desde un punto de vista no comercial, porque Destina no estaría interesado en un principio en competir con todos los gigantes del la artificial, pero eventualmente si si se pensaba que se podían resolver ciertos cuellos de botella que van a existir ahora y van a existir durante los próximos meses por, por cómo el mercado está monopolizado por un tipo de test, un tipo de reactivo, uh, podría ser una oferta totalmente distinta. Entonces, como digo, uh, tenemos este tipo de conversaciones con empresas de fuera pero dentro del parque, eh, pues, eh, cómo poder ejecutar eso es lo que nos falta. Ya digo, somos una compañía muy pequeña y no tenemos capacidad de realizar o todo el club con concept que podríamos hacer en unas condiciones distintas, evidentemente. Y ya está, con ello, pues, también pensando, intentando, intentando ayudar, pues, tenemos una plataforma de Luminex que está en el laboratorio, una plataforma de Luminex IPT, cualquiera no sé, que piense para desarrollar la parte del, uh, de inmunasei, la tenemos disponible y la ponemos uh, para uso de para cualquiera de, los, de la gente que está ahora mismo en la call. Uh, tenemos, ya digo, reactivos, somos capaces de sintetizar péptidos con un sintetizador automático, si alguien, si alguien piensa que puede ayudar en algo nuevamente. Eh, todo lo que podamos hacer, estamos totalmente disponibles y abiertos y ya digo, nuestra tecnología para una detección rápida del virus, cuantificar el virus directamente del fluido biológico es posible y sería cuestión de hablar con los pares interesados para hacer el estudio de viabilidad y determinar qué indicación sería, si es en estadio sintomático, asintomático, y, y, y, como yo veo, debería ser siempre en conjugación con la INUNAS-6 para dar un perfil completo de, de la enfermedad. Mucho, muchas gracias, Juanjo. Vale, pues entonces pasamos a Maximino Manzanera, de Entech Biotechnology, que nos, tiene, nos da una propuesta para analizar las aguas residuales. Eh, Maximino. Eh, hola, buenas. Eh, sí, eh, voy a hacerlo a través de una presentación que aquí os oh, oh, oh, indico. Bien, eh, lo primero es indicaros que es... Bueno, mi nombre es máximo Manzanera, soy asesor científico de Vitantec Biotechnology, spin-off de la Universidad de Granada, y me gustaría presentar esta, esto en, en estos cuatro apartados, nuestra historia, nuestra propuesta, quiénes somos y qué buscamos. En cuanto a nuestra historia, somos una spin-off bastante... Eh, joven, desde eh, de creación de 5 de diciembre de, del año pasado. Eh, nuestra experiencia, sin embargo, es mucho más extensa. Los integrantes de nuestro grupo tienen más de 40 años algunos de, de experiencia en el tratamiento de aguas residuales. Han puesto a punto distintas estaciones de tratamiento de agua residual. Han eh, estudiado en profundidad eh, cómo se han de, de trabajar en las condiciones óptimas para que estas condiciones eh, traten correctamente el agua residual. Y sobre todo lo más importante desde el punto de vista de la crisis actual es que eh, contamos con una gran experiencia en la caracterización molecular de los microorganismos que se encuentran en las aguas residuales. Esto se ha hecho con técnicas dependientes de Vivo inicialmente, con pruebas bioquímicas, con pruebas moleculares también en base a amplificación del gen 16S por PCR y posteriormente por técnicas independientes de cultivo, tanto por DGGE, por TGGE, con Illumina, iTorrent o incluso por RTPCR. Gracias a este conocimiento, pues nosotros hemos, hacemos la siguiente propuesta. Nosotros proponemos generar una red de alerta y vigilancia de enfermedades emergentes, ahora en concreto centrándonos en el COVID-19, de manera que podamos utilizar eh, los colectores de aguas residuales para analizar si existe un eh, patógeno presente en las mismas y eh, el, en función de la amplificación que obtengamos de esa, de esa señal, pues, eh, determinar la, de forma indirecta la extensión el número de personas infectadas y el grado de infección de las mismas. El, la red nacional y europea de, de colectores y de depuración de aguas residuales en España es muy extensa. Tanto en España como en la Unión Europea, eh, cualquier eh, zona con más de 2.000 habitantes ha de tener un colector de aguas residuales en base a la directiva 91-271 de la Unión Europea. Esto significa que contamos con un sistema que nos permite eh, eh, localizar en sitios en concreto qué vertidos están ocurriendo de distintas localidades. O sea, Este por ejemplo, el mapa de la Comunidad de Madrid, en la que nosotros podemos fácilmente determinar en los en más de 60 edas que hay en la Comunidad de Madrid. Cada uno va a una zona determinada. Aquí en este recuadro que es pequeñito lo amplío y vemos las siete EDAR que hay de la misma ciudad de Madrid y podemos determinar los barrios que cada uno de ellos vierte en su agua residual a cada una de esas EDAR. Eso ocurre eh, con, con cada ciudad de, de Europa, con lo cual podemos establecer un diagnóstico colectivo de qué extensión está ocurriendo la, la pandemia. Podemos eh, identificar también si está remitiendo la pandemia, esto en teoría, podemos determinar la, si, si la pandemia está reduciéndose en distintas áreas eh, mediante una rt del patógeno recogiendo muestras de, de, los, de los colectores de aguas residuales. Como digo, nuestro equipo está formado por profesores del Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada, entre los que contamos con, eh, bueno, en mi caso, eh, profesor titular, que tengo eh, diversos artículos en el tema, eh, así como tesis y como proyectos de investigación. En el caso también de la profesora eh, Elizabeth Aranda, cuenta también con gran experiencia en el tema. El mayor experto de nuestro es González López, que tiene... Mmm, una amplísima experiencia en el tratamiento de aguas residuales, así como la profesora eh, Concepción Calvo. Ah, sí, ¿Sí? Sí. No, muchas gracias. Vamos a ir limitando las presentaciones ¿vale? y si tienen alguna duda que te la pregunten por privado, ¿de acuerdo? De acuerdo, solo termino diciendo que eh, nuestra prueba llevaría de un TRL3 a un TRL5. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues pasamos a eh, Francisco Herrera y Rosa María Rodríguez que son de la Universidad de Granada, y ambos dos proponían, supongo que trabajan juntos, analizar por rayos X e inteligencia artificial. Muy buenas. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes, soy Rosa, Rosa Rodríguez. ¿Me escuchas? Sí. Eh, ¿Trabajas ¿trabaja con Francisco Herrera? Bueno, realmente no, estamos en el mismo departamento, pero somos grupos independientes. Vale, ok, lo digo, lo digo, vais a intervenir los dos, uno seguido del otro, porque habéis mandado una propuesta parecida, ¿vale? Vale. De acuerdo. La, la idea era, a través de la colección de un conjunto de imágenes de rayos X, ver eh, características, a través de aprendizaje profundo, sobre casos positivos y casos negativos, si existe alguna señal que indique la infección sobre los, los individuos. Esa era la propuesta nuestra. No tengo nada más. O sea, en cualquier caso, cualquier otra información o datos se podrían usar para llevar a cabo un diagnóstico o ayuda al diagnóstico al profesional médico. Y, y el problema es conseguir esos datos. Esos datos por parte de los centros médicos que fuesen suministrados. No tengo nada más que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Igual una cosa que se puede hacer es intentar poner en contacto con, lo, con los hospitales, que son los que más placas van a tener, y poder pedirle a ellos los datos. Ya veríamos cómo, cómo hacerlo. ¿vale? Eso sería lo óptimo. Muchas gracias, Rosa. Eh, Paco, ¿tú tienes una propuesta similar o difieren algo? Bueno, nosotros estamos, bueno, la, tecnológicamente la idea está en, va en la misma línea, utilizar técnicas de inteligencia artificial para el análisis de los rayos X, justamente de las radiografías. Nosotros sí estamos en contacto con, el, con hospitales ya de la zona y estamos ahora mismo, hemos estudiado el problema, hemos estudiado la literatura especializada. Eh, hay estudios en el caso de los TAC. Los TAC además tienen una presión muy, muy grande en la detección del, de la enfermedad. Lo que ocurre es que, como todos sabéis, TAC, hay muy pocos hospitales, con lo cual el acceso a ellos va a ser muy limitado. A diferencia de ello, en el caso de los de lo, de rayos x eh, se tiene acceso en muchos centros de salud y en todos los hospitales pequeños. Entonces, es una prueba que tiene una fiabilidad bastante grande y lo que ahora mismo estamos ya en contacto con el hospital San Cecilio y justamente hoy, hemos, hoy ya tenemos la autorización. Hace un rato no han dado la autorización para el acceso a los datos. Eh, tenemos ya una un tiempo de colaboración con ese en otros temas y vamos a empezar a, a, a comenzar a trabajar. Eh, hemos estudiado la arquitectura especializada, hay, hay ya algunos estudios al respecto y vamos a comenzar a trabajar en ver cómo con eh, técnicas de inteligencia artificial de Deep Learning es posible tener un sistema, eh, en primer lugar, que sea capaz de predecir a partir de la radiografía, que pueda tener una predicción de calidad sobre la presencia de la enfermedad y, en segundo lugar, bueno nos planteamos otro tipo de, de aspectos como también eh, eh, la, eh, eh, la trazabilidad e interpretación del modelo que pudiera aportar información, además de eh, por qué aparece, por qué en la radiografía se está detectando la enfermedad, que pueda dar información sobre cuáles son los, los lugares, los puntos en la radiografía y pueda dar información al especialista al respecto. Eh, el tema de los datos, como ha comentado Rosa, es fundamental y además el cómo los datos estén etiquetados y el seguimiento de los datos que permita, que garantice que no tenga ni falso positivo, ni falso negativo, de modo que el algoritmo le está dando calidad de datos. Ese Es un aspecto fundamental. Eh, no todos los hospitales siguen los mismos protocolos de etiquetación de datos, con lo cual tampoco es fácil eh, el sumar datos de muchos hospitales. También se puede hacer siempre que los protocolos sean, sean los mismos, con lo cual va, va a haber mucho trabajo en las próximas eh, semanas al respecto, porque eh, el, la cantidad de datos es importante, pero también la calidad. En el momento que no tuvieses, tuviese datos que, que no tuvieran el mismo protocolo de etiquetación, que ahora mismo está en tres clases, pues eh, puede afectar al propio sistema. Entonces, eh, bueno, eh, estamos en ello eh, y bueno, vamos a empezar con los datos, en nuestro caso, vamos a empezar con los datos desde ya, bueno, Rosa, compañera de departamento que me ha comentado, de otro grupo de, de investigación y bueno, ya hablaré con ella privadamente al respecto. ¿no? Vamos yo tener un equipo de 10 personas, hemos montado un equipo de 10 personas para trabajar en el tema, de expertos en distin de distintos aspectos de, de Deep Learning y estamos en contacto con equipos de, de San Cecilio. Y bueno, pues, es ya que tenemos y donde hemos empezado ahora mismo, empezamos unos días a estudiar bibliografía y en contacto para, para trabajar al respecto. Cualquier otro ámbito en el que también haya imagen o haya datos, hay otras líneas en las que estamos en contacto viendo si es posible tener datos en el ámbito médico, pero no, no, hay no hay otra línea en la que esté posible. Pero obviamente en cualquier línea en la que haya... Eh, datos en los que se puede hacer predicción, extracción de conjuntos de datos también, bueno, se pueden plantear desde de, de la perspectiva del VITA de inteligencia artificial. De hecho, tenemos algunos contactos en los que estamos estudiando al respecto, pero bueno, son líneas donde ahora hay meros contactos mero contacto y todavía estamos, eh, no, no, está, no, no está consolidado, no, no, no tenemos eh, el, el garantía que vamos a tener a corto plazo de datos en otros aspectos, que sí si estamos pues, en discusión con algunos colegas del ámbito de, de medicina. Muchas gracias. gracias. Pues entonces pasamos a Francisco Gámez, eh, seguramente le conocéis, de la Universidad de Granada, del Laboratorio de Nanoelectrónica y de Grafeno. Francisco, muchas gracias, bienvenido. Hola, buenas, eh, buenos días, buenas tardes, eh, gracias por, por, por la invitación. Yo voy a compartir mi pantalla para contar un poco lo que estamos haciendo. Te escuchamos un poquito abajo, pero te escuchamos bien. Bueno. Ah, me parece no me deja no me deja porque no tengo activado tengo espera, pues tengo que activar la permiso para que me eh. No puedo, no puedo compartir la pantalla. Bueno, yo os cuento un poco, nosotros lo que estamos haciendo, eh, desarrollando una serie de, de, de, de proyectos. Nosotros lo que hacemos es desarrollar biosensores para el diagnóstico PECO. Están basados en dispositivos fabricados en, en café, que fabricamos eh, aquí en el laboratorio nuestro. Y son dispositivos que actúan de manera muy rápida y que tienen una detección, un, un umbral de detección muy eh, eh, eso es muy muy, muy muy pequeño. Podemos estar detectando concentraciones eh, incluso de afento y atomolar. Nosotros lo que hacemos es simplemente una lámina de no que fabricamos en nuestro laboratorio se funcionaliza. Con, dependiendo de lo que lo queremos detectar con anticuerpos con moléculas de, de, de adn con sondas de pna y eh, dependiendo y se pone en contacto con las con la, con el fluido que queremos, en el que queremos detectar la presencia de, esa, de, de esos antígenos o de esas de o de eso molécula complementaria etcétera y simplemente se hace una medida eléctrica eh, de manera de manera a, a, instantánea de manera, a, a, tras un periodo de incubación que es muy corto, que puede ser, pues, minuto. Entonces, eh, detectamos, de esa manera podemos cuantificar y podemos detectar si existe o no existe la presencia de, de, de ese anticuerpo o esa partícula que queremos detectar. Nosotros ya tenemos un prototipo que hemos hecho, que hemos, que hemos eh, trabajado y hemos funcionalizado dentro de un proyecto de, de la Junta de Andalucía para la detección del virus del papiloma y, básicamente todo siempre funciona igual, Nosotros, dependiendo de lo que queramos detectar, lo único que tenemos que hacer es funcionalizar con una partícula o con otra partícula determinada, ya sea una sonda de PNA si queremos identificar ahora estamos trabajando en un proyecto del CADOS III para la detección precoz del cáncer de colon, lo que hacemos lo que estamos haciendo es con la, eh, intentando eh, funcionalizar con, la, con las sondas de PNA que son eh, complementarias de los microRNA que necesitamos, que queremos, que queremos detectar y que están identificando la los, los, los clínicos y la, parte, y la gente de, de, de en este caso estamos trabajando con el grupo de profesor Marcha en, en, en este eh, proyecto de caso tercero nosotros ya hemos hecho eh, a nivel de, de, de prototipado eh, ya hemos hecho la, la, la validación de, de, del método y ahora lo que estamos haciendo hemos eh, intentando eh, y mejorar, digamos, la, la funcionalización que hacemos de, de la superficie para conseguir eh, bajar el, el suelo de detección lo máximo posible. Eh, y a la vez que estamos intentando hacer la, la mini-utilización del de, de sensor, me hubiese gustado que lo hubiese visto, porque en fin, no, eh, eh, seguramente es mucho más clarificador que lo que yo estoy contando aquí, pero uh, lo, lo, nuestro próximo paso es simplemente intentar eh, eh, pasar a una fase ya de un poco más de una, de, de, de una producción. Podemos hacer, una de las ventajas que tiene este tipo de dispositivos es que se puede hacer la multiplicación, de esta manera que podemos, sobre la misma muestra, se pueden intentar, a través de canales microfluídicos que también diseñamos y fabricamos nosotros en el laboratorio, podemos intentar simultáneamente detectar más de una, más de una, más de una sustancia que pueden ser anticuerpos combinados con... Eh, con eh, DNA, o microRNA o, o lo que sea. Incluso trabajando sobre la prueba microfluídica podemos, podemos, las muestras que tenemos que, que utilizar para hacer la detección son uh, directamente gotas de sangre o plasma o saliva o uh, aquellos fluidos donde, uh, humanos donde se encuentren las partículas que queremos de, de, de, detectar. Y eso es todo por mi parte, no me estén nomás. Pues muchísimas Gracias. Eh... Eh, quería invitar a hablar a, a investigadores del López Neira, Elena Gómez, que trabaja con el grupo de epigenómica eh, de malaria. No sé si habéis visto en estos días que hay un posible tratamiento con antimaláricos que podría ser útil. Eh, Elena, ¿quiere intervenir? Hola, buenos días. Eh, bueno, yo, yo participaba en esta reunión para ver un poco eh, las otras estrategias y por si podría aportar algo. Eh, sí que estoy dentro del grupo de... De trabajo Hay una lista de distribución que ha montado el CSIC para la preparación de propuestas y para las posibles sinergias y montar grupos colaborativos entre los diferentes institutos. Eh, sí que animo a todos aquellos que forméis parte del CSIC o que tengáis partners que sean del CSIC que os apuntéis porque se, se comparte mucha información y, y todos los nuevos eh, avances que van saliendo de forma muy rápida pues se van poniendo a conocimiento de todos. Eh, entonces, eso por una parte. En cuanto a nosotros, eh, en un primer momento sí que pensé en la posibilidad de, de ensayar algo en relación a la hidroxicloroquina. Eh, estuvimos en contacto con grupos que ya, con un grupo de la Universidad de Granada que utiliza antipalúdicos, o sea que tiene compuestos naturales con propiedades antipalúdicas y proponía eh, investigar eso en el contexto de COVID. Pero, pero finalmente no, no lo, vamos, lo van a hacer eh, por su parte. Eh, pero sí que en colaboración con, con la gente del Instituto del Carlos III, eh, pues, eh, nos hemos decidido a enviar una propuesta un poco diferente. Eh, sabemos que esto se está expandiendo por todo el mundo. El, en África ha empezado de forma más tarde, pero se prevé pues, que, que vaya a ser un problema muy grave eh, por muchas razones, tanto por, eh, por la, la poca desarrollo de los sistemas sanitarios allí como la incidencia de otras enfermedades, eh, entre ellas respiratorias como la tuberculosis, y también por eh, tener una población eh, inmunodeprimida muy, eh, muy grande. Eh, nos preocupa mucho, yo he investido en malaria. Entonces a mí me preocupa mucho cuál va a ser el impacto de esta epidemia en eh, enfermedades que allí causan eh, grandes estragos como es la malaria. Entonces queremos eh, investigar eh, cuál es el antes y el después porque prevemos que se van a parar muchos programas de seguimiento, de control, eh, de medicación eh, de malaria y ver cómo un poco... Y se esperan que existan remontes en la incidencia del parásito de la malaria a, estas, a estos cambios en, las, en los programas de, de control. Entonces, queremos estudiar eso en dos países diferentes en África. Entonces, vamos a presentar una propuesta en ese sentido. Muchas gracias, Elena. Eh, quería invitar también a, al profesor Carlos Suñe de López-Neira, él en su día trabajó con coronavirus, ahora trabaja con RNA en cáncer y trabajó con, con el doctor Enjuanes, que es ahora mismo uno de los focos principales. Eh, Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿me oís ahora? Que tengo sí, problemas con, con la aplicación. Ahora sí. ¿Me oís? Bienvenido. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, básicamente yo también, como, como otros muchos que estáis ahí, me he apuntado sobre todo para, para conseguir más información de, de, de la que tenemos, ¿no? Y, y claro está, para ver si, si podamos montar algo um, juntos. De momento um, lo voy a dejar ahí. Así que es verdad que, estamos, que estoy yo ahora actualmente en contacto con varios grupos de investigación. Todos ellos, pues, dado claro, mi experiencia pasada, pues me están contactando. Uh, recibo una cantidad de emails uh, tremendas. Y, y, y vamos, um, probablemente organicemos algún proyecto juntos, uh, pero de momento es todavía muy preliminar y no os puedo contar um, demasiado porque no hay unas no ideas muy, muy establecidas. Lógicamente, uh, en base a mi experiencia presente, um, van a girar en torno al RNA e intentar uh, encontrar uh, mecanismos de, de inactivación del virus uh, utilizando el RNA, su material genético. Pero vamos, en principio... Um, Básicamente estoy en la reunión buscando más información, a ver si, si entre todos podemos hacer sinergias. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Eh, quiero invitar ahora a Javier Fernández García, de, del espacio Makerspace de la Universidad de Granada. ¿Javier? Hola. Hola. Sí, ahora sí. Venga, voy a, voy a compartir una a la pantalla... Y voy a presentar lo que es el Make Space de la Universidad, el que pongo en ofrecimiento para cualquier trabajo urgente o alguna necesidad de la comunidad científica. Tengo que decir que estamos en las subidas cerradas, pero ante algún, alguna se valoraría, ¿verdad?, entrar en, entrar en cualquier procedimiento de desarrollo que fuera de interés y de urgencia. Voy a explicar mínimamente qué consiste, que los gente puedan hacerse cargo de, de lo que tenemos, ¿verdad? Primero, repasar lo que son las máquinas. Tenemos todo tipo de máquinas CND preparadas para, para trabajar. De hecho, se trabaja continuamente con ellas, ¿verdad? La, la comunidad estudiantil como de investigación. Y bueno, pues veis que tenemos impresoras, que tenemos cortadoras, grabadoras, láser, que tenemos fresadoras CNC, que tenemos escáner, que tenemos es de, distinta, distintas máquinas que son de utilidad para prototipar. Mm, dentro de nuestra estructura, verdad está lo que llamamos la oficina Maker, que es la que yo ofrezco y creo que tiene ahora más interés, verdad porque es capaz de hacer en esto de hacer desarrollo de desarrollo, ¿verdad? Y fabricación de desarrollo compleja, de tal manera que podíamos, podíamos ayudar verdad en estos momentos a resolver algunos temas de nuestra especialidad. Bueno, no, no, no tengo más que decir nada más que este ofrecimiento que hago a los distintos, a la comunidad científica sobre, sobre nuestro trabajo. Gracias a todos por oírme. Muchas gracias, Javier. Eh, voy a dar el, la palabra ahora a Antonio Caruz, de la Universidad de Jaén. Tiene una propuesta en la línea de la clínica de Neactiv eh, a la hora de relacionar eh, características genéticas, incluso inmunes, con la respuesta al, al virus, incluso al tratamiento. ¿Qué nos puede contar, Antonio? Bienvenido. Eh, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por eh, aceptar nuestra participación. Yo creo que en el momento actual Creo que nosotros proponemos la creación en primer lugar de una genoteca nacional de ADN y ADN de pacientes. Antonio, te, escucho, te escuchamos bastante mal. A ver. ¿Me escucháis ahora? A ver. ¿Me escucháis? Sí, ahora parece que sí. Eh, proponemos la creación de una genoteca nacional de ADN y ARN de pacientes, así como una base de datos nacional de los mismos, con todos los parámetros clínicos disponibles. Eh, nuestra propuesta es eh, identificar y caracterizar genes asociados con protección frente a la infección por coronavirus, ya que eso puede ser fundamental para identificar grupos de mayor riesgo genético de prevención de la infección. Estos individuos con mayor riesgo genético podrían ser sometidos a un confinamiento más estricto, ser seleccionados con prioridad para el tratamiento farmacológico y monitorizados más estrechamente que el resto. La identificación de factores inmunológicos, genéticos o ambientales relacionados con la protección frente a la infección también sería un gran avance en el desarrollo de vacunas. Ya que nos podría, ir, podría permitir identificar nuevas dianas terapéuticas, terapéuticas, así como de factores que, que module la respuesta inmune protectora. También el cribado genético permitiría la selección de trabajadores sanitarios, fuerzas de seguridad del Estado o trabajadores esenciales que están en primera línea de exposición al, al virus, restringiendo la exposición de individuos altamente susceptibles eh, genéticamente. Esa es un poco nuestra, nuestra propuesta y eh, en un principio iría... Mm, Aparte de la creación de la base de datos y el Banco Nacional de ADN de Pacientes, proponemos que no tipa una batería de genes candidatos implicados en la entrada del virus, eh, fundamentalmente en el sistema de angiotensina, que ya hay descrito varios polimorfismos genéticos que influyen en esta, en esta ruta y que pueden tener un rol en la protección eh, frente a la infección en el agravamiento de, lo, de los síntomas clínicos, y también genes de respuesta inmune innata. ¿eh? pacientes con distintos grados de progreso. Y después proponemos hacer un estudio de RNA sec que nos permitiría um, estudiar variaciones estructurales profundas que ustedes motivar masivamente usando tecnologías convencionales, así como catalogar, catalogar la variabilidad de expresión de sus formas de splicing de ARN, variaciones polimórficas, SNP e INDELS identificadas de transcriptoma y que puedan estar eh, asociados con el curso de la... ARN. De la esto, esto es todo. Vamos a intentar solicitar una ayuda al, al Instituto de Salud Carlos III y eh, nuestra idea sería generar una colaboración a nivel, a nivel nacional o regional para, para crear esta base de datos y esta genoteca de material, de, material genético de los, de los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Eh, voy a dar ahora la palabra a la Fundación Medina, creo que está por aquí Olga Yeniyu. Olga, buenos días. Buenas tardes ya. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. No sabía que me tocaba, estaba lista. Buenos días a todos. Sí, bueno, por nuestro lado, más que nada por ser breve, poner el conocimiento que, conocimiento a que vosotros sabéis, vosotros sabéis tenemos una, una plataforma de, de cribado de, de alta densidad y librerías para estar disponibles para la búsqueda de potenciales fármacos. En esta primera oleada todo el mundo se está centrando en el reposicionamiento, pero está claro que a medio plazo tenemos que estar preparados a identificar nuevas soluciones terapéuticas en ese sentido. Entonces, más que nada es poner en conocimiento de todas las capacidades que tiene el centro, los niveles de automatización y poderlos estar coordinando con cualquier iniciativa a nivel de identificación de nuevas dianas, la de dirección de las mismas y plantear pruebas de conflicto en ese sentido para la búsqueda de nuevas moléculas que nos puedan servir a estar identificando nuevas dianas y a partir de ahí fármacos que pudiéramos estar planteando para su, su futuro desarrollo. Eso es uno de los aspectos y como en el otro lado donde estamos también nosotros trabajando es la identificación de biomarcadores metabolómicos, en este sentido mucho más cercanos también a los grupos clínicos y pudiendo estar utilizando estas herramientas a nivel de detección de pequeños metabolitos que pudieran estar revelando la presencia... De, de, la, de la detección y, y ser utilizados como, como métodos diagnósticos en, en paralelo. Entonces, tanto las plataformas tecnológicas que tenemos en el centro pues saber que es, que están ahí, que estamos totalmente abiertos a establecer todo tipo de, de, de colaboraciones y de ayudar a quienes tengan ideas que podamos poner justamente en marcha de manera conjunta a través de las herramientas que, que se pongan en, en los próximos meses. Muchísimas gracias Olga. Gracias, gracias a vosotros. Voy a llamar a Francisco Javier López del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Granada que proponen emplear Carbon Dots. Francisco Javier, hola, bueno, buenas tardes. Bu buenas tardes a todos. Comparto pantalla eh, para mostrar bueno, qué es lo, lo, lo que tenemos en mente nosotros. Eh... Eh, ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, de acuerdo. Nosotros somos un grupo de química orgánica y básicamente nos dedicamos a hacer síntesis. Actualmente tenemos un proyecto centrado en el, bueno, en el en trabajar con eh, carbon 2. Carbon 2, para los que no conocéis el tema, son nanopartículas de, eh, de carbono, son fluorescentes. Y en nuestro caso concreto, además, lo que podemos hacer es que esas partículas podemos funcionalizarlas. Tenemos artículos donde demostramos que podemos eh, glicosilarlas, actualmente podemos también poner unas cadenas alquílicas de forma que trabajen como transportadoras y bueno, pensando un poco en esto, eh, hemos llegado a la conclusión de que estas partículas magnéticas podrían ser una buena plataforma para la presentación eh, de eh, algunas de, de, de, lo, de las moléculas de las que se han hablado a lo largo de, de esta charla. Nosotros pensamos que el, tienen un potencial doble. Por una parte, son no tóxicas, o sea, son perfectamente compatibles. Todos los ensayos que hemos hecho a nivel celular eh, dicen que no dan ningún problema. Y hay muchísima bibliografía que dice que las nanopartículas de, de carbono no son tóxicas. Y además son oh, fluorescentes. Nosotros, en concreto, a, a priori y de forma, digamos, muy rápida, porque esto es una idea que nos ha surgido en muy poco tiempo, sugerimos pegar tres tipos de moléculas. Sugerimos pegar péptidos, pétidos, pétidos que, que, que interaccionen con el enzima AC2, que como sabéis es la puerta de, de entrada del virus, y estas uh, na, nanopartículas actuarían en, en ese sentido bloqueando la entrada del virus. Quiero recordar que el tamaño del virus oscila de acuerdo con bibliografía, entre 80 y 160 nanómetros, mientras que estas partículas realmente tienen un tamaño muy pequeño, estamos hablando del orden de 3 nanómetros. Una segunda opción sería funcionalizar con, eh, con, con, con, carbohidratos, con carbohidratos, porque hay bibliografía que pone de, de manifiesto que entre los muchos mecanismos de la cloroquina parece que está también implicado el que eh, cambia el patrón de glicosilación del de enzima ácido, lo cual nos induce a pensar que la interacción, eh, interacción carbohidrato-proteina es importante y, por tanto, esta uh, esferita, estos carbón 2, un uh, glicosilado, también podrían ser moléculas que actuarían, por así decirlo, como unos señuelos. Y por último, desde una perspectiva mucho más mucho más conservadora y mucho más clásica, esta, esta, estos carbon-2 podrían actuar simplemente como plataforma en las que si pegamos antígenos de acuerdo nos permitiría hacer una detección de antecuerpos, por lo cual podríamos eh, detectar si alguien está en contacto con el, virus, con el virus y otra opción sería pegar antígenos al objeto de eh, Desarrollar vacunas. Nuestro grupo tiene una amplia experiencia, bueno, en química orgánica y en funcionalización de materiales y pensamos que este material es funcionalizado eh, adecuadamente con moléculas que son lo, lo, la gente con una experiencia bio, biológica mayor que la nuestra defina, pues puede ser un, una herramienta valiosa tanto desde, desde una perspectiva puramente farmacológica como desde una perspectiva puramente analítica. Y gracias, eso es todo lo que queremos exponer. Vale, pues entonces pasamos a David Carrillo de IAVANTE. Vale, Muy bueno, David. Perfecto. Hola, bueno, voy a compartir pantalla. Vale, bueno, para lo que no conozca IAVANTE, es la línea de formación y evaluación de competencias profesionales de la Fundación por de Salud, entidad dependiente de la Consejería y Salud de la. de, de la Consejería de Salud y Familia de, de la Junta de Andalucía os voy a contar un poco las tres iniciativas que hemos lanzado hasta ahora estamos trabajando en cinco pero bueno voy a presentar la, las tres por un lado un segundo eh, por un lado ayer se lanzó el portal del conocimiento de coronavirus del SSPA una iniciativa promovida por la secretaría general de investigación desarrollo e innovación en salud de la de la consejería de salud y familias eh, bueno en esta en este portal que intenta aglutinar toda la evidencia clínica disponible en torno al, al COVID-19. Eh, hemos participado nosotros eh, desde ya antes junto al Servicio Andaluz de Salud y, y la Agencia de Evaluación de, de, de Tecnologías Sanitarias. Eh, la idea un poco es ofrecer una plataforma online que aglutine todo, toda la información disponible y, y también bueno, eh, que sirva como un una plataforma para grupos de trabajo en, en este sentido. Ahí programaremos también una serie de webinars, bueno, estamos ahora mismo trabajando en ello, para programar una serie de webinars para profesionales, para ayudarle un poco en, en la labor. Aquí veis un poco lo, los distintos documentos y recursos de evidencia científica que, que estamos colgando. Eh, está disponible, en, bueno, el, la dirección de la web es portalandaluciacovid19.es, y Oscar, si, si te parece adecuado, te mandaré un correo para que lo distribuya entre, entre, entre los miembros del, del, del grupo del PTS. Luego, eh, por otro lado, estamos trabajando también. El lunes abrimos, eh, sobre todo enfocado a esos profesionales sanitarios que ahora mismo están en cuarentena, eh, abrimos toda la formación online. Bueno, parte de la formación online que hemos programado durante los últimos años lo hemos abierto de forma gratuita. para que para que los profesionales por lo menos puedan, puedan formarse durante este tiempo. Vamos a, re, a realizar un total de 30 ediciones de cursos. El lunes, como os comenté, salió la primera oleada con ocho cursos para distintos perfiles de profesionales sanitarios, tanto para médicos, personal de enfermería, biólogos, farmacia, para distintos perfiles profesionales. La idea es llegar al, al el, Se van a abrir cada lunes durante tres semanas y mantener los cursos abiertos hasta, hasta finales de junio. Eh, tanto del ámbito sanitario como sociosanitario. Y luego, eh, por otro lado, también el, la semana pasada, eh, bueno, contamos con el centro de simulación allí en el, en el PTS, en, frente al Hospital Nuevo, y bueno, tenemos bastante material sanitario que utilizamos para la, las simulaciones de, de nuestros cursos de formación especializada, y lo que hemos hecho de los respiradores y todo el material que podíamos entregar, lo hemos entregado, do concretamente, dos camiones que lo hemos entregado a... A la consejería para, para, para que lo entregue a los distintos centros donde están atendiendo a los pacientes ahora mismo. Lo que nosotros por parte de Yavante nos gustaría contar con vuestro apoyo, tanto del PTS como de, de las distintas eh, empresas integradas. Primero, para, para dar difusión al, al portal de, de COVID y para el tema, obviamente, creemos que puede resultar interesante para profesionales sanitarios todo el tema de la formación online. Entonces, bueno, enviaremos un par de emails con toda la información y si te parece adecuado, Oscar, lo, lo difunde entre, entre las distintas empresas. Eh, aparte de estas tres iniciativas que están lanzadas, estamos trabajando actualmente en, en, bueno, en píldoras de, de formación en el tema de, de COVID-19, que bueno, como a todo nos ha pillado de sorpresa y estamos trabajando sobre la marcha para poder sacar algo, algo en breve. En cuanto tengamos algo lo, lo enviaremos para que, para que estéis al tanto. Y, y, y por otro lado, para el tema del, del ámbito socio, sociosanitario, eh, bueno, cuando estamos con la, con la Dirección General de Vigilancia y Salud Laboral de la Consejería sobre Familia, vamos a sacar alguna formación específica en ese sentido. Para centros sanitarios, para bueno, toda la problemática que está habiendo con, la, con el personal que atiende a, a las personas mayores en esos centros para bueno, darle me, medidas de protección que les resulten lo más, lo más útiles posibles. Y por último, que ha salido... Claro, vale, rápido. Sí, una, la última iniciativa. Eh, estamos Vamos a empezar hoy para un programa de formación para los profesionales que están desocializados porque bien están trabajando en gestión o residentes que todavía no han terminado su, su programa eh, eh, de formación. Un programa de formación para, para estos perfiles para que se bueno, para mejorar sus competencias de forma inmediata eh, cuando se incorporen conforme se están incorporando a, a los distintos centros sanitarios. Muchas gracias, David. Pasaremos toda la información, ¿de acuerdo? Vale, eh, JJ Merelo, con Julián. Hola, sí, ¿no? Estoy yo aquí. Hola, buenas, JJ. No te veía. Hola, estoy intentando compartir la pantalla, pero no, no sé si lo consigo. Le estoy dando Share Content y luego lo tengo que decir. Eh, no sé. Bueno, de esta forma, tampoco eh, no de no mucho tiempo. Bueno, yo lo que quería plantear es el uso de, de datos abiertos para hacer modelos, predicciones... Y también para hacer un poco de análisis de la situación actual. Eh, prácticamente desde que empezó esto y estamos confinados, lo que estoy haciendo es utilizando datos abiertos proporcionados por, bueno, por el datadista, por una publicación, ¿no? porque. Así que tiene que haber alguien que se, que se encargue de, de tratarlo. También eh, hay un repositorio de datos abiertos de la Johns Hopkins, King, John, John Hopkins University y, que, que lo hace a nivel mundial. Y bueno, pues con eso, si os metéis en en una dirección que es rpabs.com.jjmerilu he estado publicando eh, informes diarios sobre cosas como, por ejemplo, la, la case fatality ratio, es decir, el número de muertes en relación al número de casos reportados, y también haciendo análisis de correlación, ¿no? Para ver si, eh, cuál es realmente la tasa de, de mortondad, eh, porque muchas veces los casos reportados no son los, todos los que hay, o incluso también muchas veces las muertes no son todas las que, las que se dan, ¿no? Entonces, eh, el analizar esto y permitir predecir el futuro, aunque sea a muy corto plazo, yo creo que da una cierta tranquilidad. ¿no? Aunque en algunos casos puede causar más pánico que tranquilidad, pero, pero bueno, por lo menos puedes saber qué es lo que va a pasar a una semana vista. Todo esto lo estamos haciendo con un enfoque de... bueno, lo estoy haciendo yo. Eh, con un enfoque de ciencia abierta y software libre, es decir, que todo lo que publico lo publico en mi repositorio de GitHub eh, y está a la vista de todo el mundo. Utilizo también una técnica que bueno, es remarkdown, básicamente, con lo cual todo el análisis de datos y toda, todo el texto está en el mismo fichero, con lo cual se puede ver fácilmente cuál es el razonamiento que se ha seguido, así como lo, eh, el procesamiento de datos que se ha, que se ha seguido. ¿no? Si queréis mirarlo también está en github.com barra jj, las dos j mayúsculas, barra eh, reports Luego si queréis lo paso por el chat. Eso es todo, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, vale, pues entonces eh, saludamos a Javier Valls, que tiene un proyecto en la Universidad de Granada que se llama el proyecto Siena 2020 para el tema de utilización legal y ética de los datos personales. Javier. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, nosotros dentro del proyecto Siena eh, lo que realizamos son análisis éticos y jurídicos de tres tecnologías, eh, genética, mejora humana, y inteligencia artificial. Entonces, eh, obviamente, de lo que es todo el aparato del de, coronavirus no, no hacemos nada, pero sí podemos aportar eh, ayuda a la gente que vaya a tratar con este tipo de información relativa a, a lo que pueda ser el uso de datos y la utilización de estas tecnologías. Principalmente para el uso futuro, ¿vale? y también lo que son el desarrollo de planes de, de gestión de datos eh, trabajamos junto con el profesor eh, Francisco Lara de filosofía y simplemente vamos estamos eh, representados aquí con la idea de que si alguien necesita información o ayuda para desarrollar este tipo de temas pues que, que puede contar con nuestra colaboración la gente que trabaja con cribado genético y biobancos y servicios de salud ya tienen ellos los comités de ética, pero en cualquier caso, si podemos colaborar en cualquier cosa, pues que estamos disponibles. Muchas muchas gracias, Javier. Eh, Francisco Rico, del Círculo Tecnológico de Granada. Sí, muy buenas, ¿se me escucha? Hola, muy buenas. Bueno, Francisco. básicamente, eh, desde Círculo lo que estamos intentando hacer es poner en, a disposición de las empresas en general los medios eh, tecnológicos, pero, pero no desde el plano del que vengo escuchando hasta este momento, lógicamente porque la capacidad eh, técnica la aportáis empresas como por ejemplo algunas de las que ya habéis hablado, ¿no? sino únicamente como patronal y como asociación lo que estamos intentando es aglutinar, sin lógicamente hacer sombra al, al grupo que, en el que estamos hoy aquí, sino justamente desde un sector, es decir, no, tenemos, no podemos hablar de una propuesta concreta, sino simplemente decir que estamos a vuestro servicio, sobre todo en una cosa que nos ha sorprendido eh, y acabo ya, eh, y es que se nos ha hecho muchas consultas respecto a cómo eh, trabajar desde casa, cómo securizar estas conexiones, porque son también un factor crítico y ya estáis viendo cómo está habiendo ataques, eh, ciberataques, eh, en algunos casos cuando las, la, los sistemas se exponen a, a en fin, a estas comunicaciones a las cuales no estamos habitual, habitual, eh, habituados y donde a veces se está recurriendo a la eh, relajación de las medidas de seguridad. Hacemos ese llamamiento de que tengáis mucho ojo con eso. Por lo demás, eh, simplemente contad con, con nosotros en el caso de que podáis entender que podemos ser de ayuda para ayudaros en, en esta, digamos, intermediación, ¿no? no como para aportar propuestas tan interesantes como las que habéis aportado. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Eh, me gustaría llamar ahora a María José Mesa, de Grupo 3 Marketing y Comunicación, que son especialistas en, en investigación social. María José. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Ah, hola, buenas tardes. Bueno, Bienvenido. yo soy como un extraterrestre en, en, esta, en, esta, en esta call. De hecho, creo que no he aprendido tantas cosas ni tantas palabras diferentes en mi vida en un rato juntos. Bueno, nosotros, nuestro planteamiento, y al ser la llamada de la Cámara de Comercio, pues bueno, por eso es nuestra presencia aquí, somos una empresa de, de investigación social y de investigación de mercado, entonces bueno, pues ajeno a, a, a toda la parte científica, por decirlo de alguna manera, pero sí es cierto que, que todo esto está suponiendo a nivel sociológico, tanto a nivel de familias y de sociedad en general, por un lado, como a nivel de empresas, está suponiendo, bueno, pues yo creo que es francamente un cambio de paradigma en muchos sentidos. Entonces nuestra, nuestra intención y es lo que estábamos trabajando era es, eh, en desarrollar una investigación precisamente eh, con, con, la encuesta, con la encuesta como base de recogida de información a través de un sistema, de un sistema propio, con lo cual se puede rellenar ...online y no hay que salir, no hay que verse, no hay que hacer nada, muy en la línea de, del, confi del confinamiento de, de estos tiempos, para, para analizar un poco e intentar ver en la medida de lo posible y con la información real, por un lado, cómo está afectando a la familia y sobre todo qué, eh, qué planteamiento o qué cosas le pueden estar cambiando... Y por otro lado, eh, bueno, pues está claro que, que cuando pase todo, todo esto, la situación económica va a ser una situación de, de, de posguerra y una situación de, de reconstrucción desde el punto de vista de las empresas, pues ver, por un lado, va, ver cómo están eh, sobrellevando estas actuaciones y sobre todo intentar ver si desde, desde las propias empresas pues surge algún tipo de iniciativa de tal forma que, que, que cuando todo esto termine pues en iniciativas que incluso luego pues se puedan elevar tanto a las asociaciones y a las instituciones de carácter empresarial, como puede ser la propia Cámara de Comercio u otras organizaciones, así como a las propias autoridades. Entonces, nosotros nos ponemos a disposición de cualquier cosa que consideréis que puede ser interesante para incluir, para preguntar, para decir, porque si hay algo es que la gente no puede decirnos la excusa que siempre nos dicen, no tengo tiempo para responder. Ahora creo que un poquito de tiempo en general sí, sí podemos sacar. Entonces eso es lo que, bueno, esa es nuestra propuesta, esa es lo que, lo que queríamos plantear, y bueno, pues abiertas totalmente, hablo en femenino porque somos las socias, somos dos mujeres, a cualquier, a cualquier aportación que podáis hacer o a cualquier petición donde algo que considere puede ser interesante y que se puede obtener y que, o que necesitáis información tanto a nivel de familias como a nivel de, de empresas, que podamos conseguir que colaboren eh, respondiendo a nuestras preguntas. No sé si, si queda claro o queréis que os comente algo más o no sé. Muchas gracias, María José. Eh, voy a llamar ahora a Salvador González de la Universidad de Granada. Salvador, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, muy buenas. Te escuchamos. Oh, hola, ¿qué hay? Vamos, yo soy Salvador González de la, del Departamento de Electromagnetismo de la Universidad de Granada. Eh, yo voy a presentar algo que, bueno, está ahora mismo muy, muy en ciernes porque arrancó ayer, ¿no? Que es eh, la adaptación. A ver si puedo compartir la pantalla. A ver un segundo. Sí, y si puedes, desconectar los avisos de. Sí, voy a desconectar el WhatsApp. Vale. Gracias. Es que estoy en varias cosas, ¿vale? Como todo. ¿Cómo Como se ah, share screen. Ah, dos. Screen dos. Vale, no sé si lo veis. Eh, ¿lo, ¿Lo estáis viendo? No, no estamos viendo nada. Ahora, okay. a ver. ¿Ahora, ¿Ahora? sí? Ok. Eh, esto es una, un proyecto que arrancó ayer, entonces todo está muy en ciernes y simplemente pues vengo más a contar lo que lo que llevamos y también, bueno, he encontrado que hay gente en este foro ya que puede ayudarnos quizás en esto. Eh, contactó con nosotros eh, Teresa Gasó de la Dirección de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada, del PTS para ver si podíamos implementar algunos de los respiradores que están circulando en open eh, abiertos que hay por internet. Concretamente el sistema de Jackson Rees, que es el que están eh, probando en Asturias. Entonces, esto es un proyecto que lo está llevando un profesor de mi departamento, de nuestro departamento, Luis Tía de Angulo, que ha montado pues, un equipo de gente contando con varios departamentos de la universidad, tanto el departamento de electrónica, electromagnetismo, la OSL, y un conjunto de gente más que han puesto a disposición de, de este proyecto impresoras y medios y están intentando coordinarse en esto. ¿no? Entonces, intentan implementar este prototipo de respirador, que actualmente lo están probando en Asturias, hoy de hecho... Eh, han hecho en las primeras pruebas con, con un animal, con un cerdo, donde han conseguido mantener horas con este aparato y, bueno, pues están eh, ahora mismo pues en esta fase, ¿de acuerdo? No sé realmente si esta iniciativa podrá materializarse o no, porque luego a la hora de la verdad todos sabemos que eh, habrá que contar con homologaciones, con eh, directivas de seguridad, etcétera, etcétera. De hecho, desde el PTS nos llegan informaciones contradictorias, por eso, los que estáis aquí del PTS también hago un llamamiento a vosotros para que digáis si esto lo queréis o no, porque desde el eh, UCI, de dirección UCI, pues en algunos momentos dicen que no, no tiene ningún problema, aunque tampoco se sabe cuáles van a ser las la expectativa o, digamos, la previsión y, por otra parte, hay otro personal del PTS que sí, que nos dice que tiremos hacia adelante, ¿no? Entonces, es interesante saber si esto sirve o no. Nosotros, lo, ahora mismo, nuestras… Eh, la fase ahora mismo es de constitución del equipo, están ya fabricando piezas… Salvador, que, por una parte, el parque tecnológico es muy grande, el hospital una parte de los, de, del PTS y que vamos a intentar eh, focalizar toda la información a través de su departamento de comunicación, que son los que nos están transmitiendo las necesidades, para que no haya discordancia, ¿vale? Ok, yo simplemente lo pongo como una capacidad que podemos gestar y que podemos no tenerla a lo mejor a corto plazo, porque estoy, soy consciente, pero que es interesante a lo mejor tener. Espero que no sea necesario tenerla, sinceramente. Correcto, muchas gracias. Pero bueno, ojalá... Eh digamos, podamos hacer algo útil. Aquí, como en cualquier otra faceta. Entonces, tenemos este equipo, estamos formando esta sinergia, tenemos ahora mismo la, los prototipos, tenemos necesidades de material y eh, se pues están haciendo estimaciones de cuánto costaría hacer el primer prototipo, que no son 100 euros lo que tengo ahí, sino que ya va por 500 euros hacer un prototipo de esto Entonces, eh, también estamos en contacto con la universidad para ver cómo canalizamos la, la financiación, etc. Tenemos las listas de lo que necesitamos, por si alguien las necesita, pues fundamentalmente una de las mayores necesidades son cortadoras, láser, plancha, metaquilato etcétera. He visto que de market space en la UGR, maker space, perdón, en la UGR, pues tienen este tipo de infraestructura, contactaré también con ellos y veré qué es lo que hay. En fin, fundamentalmente contaros que estamos a disposición de, de, de vosotros para lo que necesitéis. Ok. Bueno, Podemos muchísimas gracias, hablar. por favor. Vale pues paro esto y gracias. Muchas gracias. Vale, te escuchamos regular. A ver, ¿me escucháis mejor? Sí, ahora sí. Bueno, el, el, el proyecto que va a presentar el Banco de Sangre y Tejido de Jaén es un proyecto de inmunoterapia pasiva. Parece ser que el, que el, el plasma de los pacientes ya recuperados por coronavirus eh, podría funcionar en eh, inhibiendo la replicación viral en pacientes eh, recien, recientemente infectados o incluso podría evitar el contagio en aquellos pacientes que están expuestos. Entonces, por un lado, propondría en una primera fase un ensayo clínico eh, con número limitado de pacientes, eh, utilizando suero referentemente de, de, de, de, de sanitarios que ya hayan pasado la enfermedad. Y en una segunda fase se podría ampliar el, el número de, de pacientes en caso de que los resultados fueran positivos. Para ello, bueno, pues aparte de infundir el plasma completo, porque no, no había tiempo para hacer una, una, una eh, separación de las de la inmunoglobulinas, sería transfusión de plasma completo y eh, con monitorización eh, diaria de la carga viral de los pacientes que reciben la, la transfusión y eh, más o menos por ahí. Y en caso de que fuera positivo, pues sería interesante, igual que estuvimos hablando anteriormente de un banco de ADN y un banco de ARN, pues estaba un banco de, de plasma hiperinmune ante, ante el coronavirus como recurso de, para, para el tratamiento, en caso de que todo, pero hay, hay datos previos con el SARS que son bastante interesantes y con el con el MERS, que es el otro virus de, de Oriente Medio, que se ha utilizado inmunoterapia pasiva. ¿Un eh, poco más? Eh, poco más eh. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Antonio. Tenemos otra propuesta de Antonio Segura, que ha llegado a última hora, no me ha dado tiempo de meterla. Antonio, ¿te presentas, por favor? ¿El micro, Oscar? ¿Ahora ¿Se me Sí, ahora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Segura, soy catedrático de química analítica, dirijo un grupo de investigación que llevamos más de 15 años trabajando en compuestos bioactivos Y además soy director científico de un centro de, que está en el PTS, que es el Centro CIDAR, que se dedica también a, a compuestos bioactivos. Nuestra propuesta es bastante sencilla, pero a su vez creemos que está basada un poco más en la prevención. Eh, conocemos y hemos hecho una revisión bibliográfica bastante buena de compuestos que tienen una capacidad antibiótica no frente a este coronavirus pero a otros coronavirus y hemos seleccionado una serie de compuestos que creemos que se pueden, eh, en, en este caso, hacer una aplicación terapéutica eh, preventiva que haga que no se incube en las vías nasales superiores el virus de forma que se pueda utilizar de forma preventiva ya no solamente para personas sanitarios, protección de personas sanitarias que está contagiándose bastante, sino otras personas que estén en contacto con, con personas afectadas o incluso pues, para lo que viene, ¿no? que esas personas de Latinoamérica o África que no van a tener en este caso muchas dificultades de herramientas terapéuticas para, para poder utilizarla. Eh, hemos lanzado una propuesta al Instituto Carlos III en colaboración con un médico del Hospital de San Juan de Reus que está en contacto con pacientes. Y necesitamos también gente que trabaje con, con virus, con COVID-19 especialmente, para poder hacer ensayos in vitro, para poder seleccionar cuáles son las concentraciones ideales, antibíricas de ese tipo de compuestos y, y si podemos hacer mezclas sinérgicas y ver la, la actividad. Nos interesaría mucho contactar con grupos que tuvieran ese cultivo que creo que aquí en Granada, por lo que he visto, no, no hay ninguno, estamos intentando a, a través de Carlos Tercero, o algo de insílico, pero preferiblemente in vitro para hacer un desarrollo rápido. Tenemos algún contacto con alguna empresa de, de inhaladores, ya hemos estudiado pues todos los excipientes necesarios y estamos hablando de compuestos que no son nada de tóxicos, son muy seguros para, para, para, para, para, para los humanos y, y que se están utilizando ya en diferentes tipos de aplicaciones de complemento alimenticio. pero tiene una capacidad antibiótica. bastante de... reportada. Bueno, me gustaría la pregunta y si alguien que colaborar y sumar, pues estamos a, a disposición de la comunidad pues, para intentar ayudar en este, en este sentido. Muchas gracias Antonio. Eh, seguramente hay más intervenciones que yo no tengo apuntada o que no tengo el resumen. Si hay alguien que quiere intervenir, simplemente que active el micro, se presenta y nos diga cuál es su propuesta. Hola, yo soy Sara Biel, del IBS Granada, que me ha llegado la información un poco tarde y no me pude registrar antes. Eh, bueno, comentar, el IBS ves? Granada, para que no lo sepa, es un instituto de investigación eh, acreditado por el Carlos III, que engloba tanto los grupos de investigación sanitaria, tanto de los dos hospitales de Granada, como de la Universidad de Granada. Eh, entonces, tenemos ahora mismo, estamos bastante activos en presentación de proyectos. Eh, estamos en dos proyectos internacionales, bueno, preparando un, un IMI y en un proyecto ya internacional europeo del COVID con el grupo de microbiología y de preventiva del hospital y quería comentar otros proyectos que estamos preparando yo obviamente no puedo profundizar como los científicos que han profundizado en sus líneas de, de investigación y demás, pero sí comentar lo que estamos haciendo y también por si hay alguien que le pueda interesar alguno de estos proyectos o colaboraciones con grupos de investigación de los hospitales, pues para que se pongan en contacto con nosotros y, y poder agilizarlo. Entonces, para comentar algunos de los proyectos en los que estamos ahora mismo, eh, les comento, a ver, tenemos, um, por comentar algunas líneas, eh, identificación de marcadores fenotípicos de predicción de evolución grave en la enfermedad del COVID, que ese ya lo tenemos, ya se ha presentado el Carlos III. Estamos preparando otro en colaboración con grupos de Turín, en, en identificación de nuevos antivirales y estratificación basada en ómica. Eh, también tenemos un proyecto de inteligencia artificial, eh, ensayos clínicos para con interferón, que es un tratamiento que se está dando para otras patologías. Pensamos que con un tratamiento ambulatorio eh, se puede ayudar mucho de una manera coadyuvante a los pacientes de COVID. Proyectos es también con cámaras hiperbáricas para eh, la oxigenación de los tejidos. Eh, también tenemos, estamos preparando un proyecto para desarrollo de plataforma de detección de anticuerpos frente al COVID-19 para screening y diagnóstico rápido mediante serología. Y, y después estamos con otros otro proyectos, pero de los que ahora mismo no tengo más información. Hay un ensayo clínico también con melatonina, que también hemos presentado a, a la Agencia Española de Medicamentos, porque claro, el Carlos III te pide para esta convocatoria que tenería comité de ética, comisión de investigación, agencia española. Entonces, la agencia española no ha contestado, que están revisando porque están empezando y más lentos, que están muy ralentizados, pero que están, que siguen en ello entonces no han dado una respuesta. En principio quería comentar eso, sobre todo el objetivo es que se sepa que estamos trabajando en esto y que si hay gente que quiera colaborar, grupos que quieran colaborar con, con nosotros, pues que se pongan en contacto. Eh, el, la información para esta reunión me ha llegado como IBS Granada pero bueno, también somos FIBAO y eso es una fundación de investigación biosanitaria que eh, da apoyo a la gestión de la investigación tanto en Almería, Granada y en Jaén. De hecho también con proyectos de impresión 3D nos hemos puesto en contacto con grupos que trabajan con nosotros, el IBS Granada pero también con el hospital de Jaén que, que estaba muy activo en este sentido entonces por lo menos que se conociese la, el trabajo que estamos haciendo para posibles colaboraciones. Gracias. Muchísimas gracias, Sara. ¿Alguna persona más que quede por, por intervenir, que tenga proyecto, por favor? Hola, buenas tardes. Hola, Valentín. Yo soy Valentín Pedrosa, soy de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andalucía. Y brevemente sí me gustaría decir que nosotros nos dedicamos fundamentalmente a, a promoción tecnológica de las empresas. Muchos de los que están aquí me conocen. Pero bueno, para el que no me conozca, eh, fundamentalmente a eso. Y sí me gustaría decir que a final de este mes, del mes de marzo, eso es lo que se decía antes de que ocurriera todo esto, pero si no es a final de marzo, será a principios de abril o en mitad de abril, se va a sacar una convocatoria dentro de la agencia IDEA eh, para... Eh, ayudas para proyectos de investigación. Entonces, eh, yo estoy oyendo aquí muchos proyectos de investigación. Proyectos de investigación, eh, fundamentalmente, de empresas. ¿no? Estoy oyendo muchos proyectos que eh, probablemente se presenten a la convocatoria esta de, del Carlos III, o a las que se están a, abriendo, pero habrá otros que no se presenten o que no, o que no lleguen. ¿no? Entonces, eh, simplemente deciros que que va a ser una convocatoria muy interesante porque eh, va a haber una para proyectos colaborativos en, lo, en, la, en la cual van a poder intervenir eh, como mínimo tres empresas y un grupo de investigación de la universidad o varios grupos de investigación de la universidad. Eh, la subvención es una subvención muy importante, es una subvención del 70%, con lo cual mmm, yo creo que no existen otras que se dé más dinero, eh, y eh, también va a salir eh, una convocatoria para proyectos de investigación eh, individuales, para empresas individuales o, eh, o como mucho para un par de empresas. Aparte de eso, también eh, me gustaría decir que para, eh, para las empresas que me estén escuchando, pues bueno, eh, hemos ampliado la línea de ayudas que tenemos para, para proyectos TIC, en la cual pues pueden entrar evidentemente las la necesidades que las empresas tengan para, para todo lo que es el teletrabajo. Eso está abierto actualmente y estará abierto hasta, hasta final de, de diciembre. Y nada más. Muchas gracias, okay. Muchas gracias a ti, Valentín. Eh, te voy a pedir que nos pases también la información para reenviársela a todos porque esas convocatorias pueden ser interesantes. Os recuerdo que hay ahora mismo dos convocatorias, principalmente dos convocatorias abiertas. Una es la del, la del CEDETI, con más de 500 millones. Está abierta creo que durante dos semanas más todavía. Y otra son las ayudas del Instituto Carlos III, que es, en principio van sin plazo para cerrarse. ¿vale? ¿Alguna persona más que quiera presentar su proyecto? Hola. Hola. Escucha, Buenas, José. Escucha. ¿Te presentas? Sí. Me llamo José Manuel Egea, soy asociado de anatomía de la Universidad de Granada y realmente aquí soy un poco bicho raro porque soy un médico práctico. Eh, soy un verdadero asociado y soy cirujano ortopédico. Yo lo, que, lo único que quiero es llamar la atención sobre que existen o deben de existir muchas personas ya inmunizadas mmm, contra el COVID, porque si solo el 13% de la población de los que se infectan enferman, hay más de 300.000 personas que serían inmunes. En consecuencia, detectar esa población, estas personas que serían inmunes y que podrían volver al trabajo, ya fuera sanitario o simplemente volver a su puesto de trabajo y reactivar la economía. Pienso que eso es importante y probablemente vosotros que os dedicáis a hacer investigación al respecto de esto, podáis aprovechar esta reflexión. Nada más. Muchísimas gracias, José. Os hemos puesto en pantalla una dirección que es eh, en parte la encuesta de, de esta actividad, pero también es para que podáis compartir información con el resto de compañeros. En, ese, en esa encuesta, básicamente, podéis rellenar alguna información sobre las eh, ideas que habéis estado exponiendo y además nos dais permiso para compartir vuestros datos, básicamente correo y teléfono, con otras personas que quieran contactar con, con vosotros. Así que es importante que lo rellenéis. ¿Alguna iniciativa más? Perdonad si se me ha escapado alguna, pero es, eh, es complicado tenerlo a todos eh, localizados. ¿Hay alguna iniciativa más? Vale, pues entonces simplemente comunicaros que, que bueno, que eh, lo primero es eh, ofreceros y deciros que nos digáis qué necesitáis desde la Fundación Parque Tecnológico de Salud que os podamos ofrecer. Si necesitáis más conexión con la gente, si necesitáis contacto, si necesitáis que eh, incluso hagamos esta actividad de forma recurrente, os lo preguntamos también en la propia encuesta, si creéis que es útil hacer de forma recurrente y cada cuánto tiempo se podría hacer. Que nos transmitáis, por favor, vuestras necesidades de cualquier cosa en la que podamos ayudaros a nivel de conectividad, a nivel de organizar cualquier tipo de, de actividad, pues que, que nos digáis. Eh, se podría hacer incluso mini transferencias temáticas sobre alguna de las áreas que hemos estado hablando, porque yo entiendo que hoy pues, llevamos casi dos horas y puede ser bastante, bastante pesado, pero se podrían hacer eh, temáticas. que no, De verdad que nos transmitáis vuestras necesidades, las cosas que podáis necesitar. ¿Hay algún comentario más que queráis hacer? No, Oscar, yo solamente preguntarte aquí públicamente, primero darte a gracias, por supuesto. Y segundo, preguntarte públicamente unos teléfonos que me has comentado de comunicación de los hospitales para eh, que los iba, nos lo iba a proporcionar, creo. Os lo pasamos por correo, ¿vale? Como sí, el, los contactos de comunicación de los dos hospitales. Bien, bien, gracias. ¿Algo más? No sé, Ana, si quieres decir algo más. Ana Agudo. Eh, bueno, desde mi punto de vista simplemente agradeceros a vosotros la asistencia, la participación y lo que comentaba Oscar, estamos aquí para intentar eh, ayudaros a conectar con los recursos o las entidades que creáis que puedan tener digamos, un impacto positivo en vuestra investigación. Eh, para eso simplemente contactarnos y haremos todo lo posible para ayudaros en, en lo que esté en nuestra mano. Eh, yo no me quiero extender más, Oscar. Perfecto, pues nada. Esperamos vuestros comentarios. Por favor, rellenar la encuesta es sobre todo muy necesaria para que tengamos vuestros datos y vuestro permiso para poder compartir la información, ¿vale? Y cualquier necesidad nos tenéis a disposición en los correos electrónicos, en el teléfono y, en fin, no tenemos otra cosa que hacer. Así que no podemos salir de casa, eh, no podemos hacer otra que intentar ayudar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.